Acabamos de culminar la reunión del mecanismo 2 más 2, luego de nueve años, con un nuevo marco. Y yo creo que vale la pena resaltar, señor canciller, señores ministros, señoras y señores, que este nuevo marco es el marco de la absoluta fraternidad, entendimiento y decisión de compartir el camino entre el Paraguay y Bolivia. Ese es el nuevo marco que nos ha posibilitado empezar a suscribir acuerdos, porque estos son los primeros acuerdos que estamos suscribiendo en, esta, en, esta gran, en este gran proyecto de la reunión de Gabinete Biministerial encabezado por los presidentes Morales y Audo. Hemos dejado atrás la historia de la confrontación, y estamos fortaleciendo cada día, cada instante, y estamos construyendo una nueva historia entre nuestros países, una historia de unidad, una historia de integración, de complementariedad entre nuestros pueblos. Y ese trabajo se da gracias a la decisión que han tomado nuestros presidentes, el presidente Mario Abdo y el presidente Evo Morales, que desde el primer momento han encontrado una afinidad, desde el primer momento han encontrado esa posibilidad de trabajar juntos y de impulsar el desarrollo de sus pueblos.